Eh, hola qué tal señora cómo estamos bien aquí san juan al aparato faltan 15 días para la Swiss Epic y esta semana ya toca empezar a darle duro epa, empezar a darle duro al mountain bike. y ya sabéis que la semana pasada sobre todo estuvimos corriendo y dándole a los muy guapa, ver a los mejores del mundo en CrossFit compitiendo, pero ahora toca ya modo Racing, ¿eh? que en 15 días tenemos la Swiss Epic, sabéis que inicialmente vamos a ir ahí con la rígida, con lo cual estos días hay que probar sin tija con la rígida, en caminitos con raíces, para ver si luego seremos capaces de ir ¡epa! a los Alpes Suizos a una de las carreras con descensos más locos, cada día unos 3.000, que luego también te subes ¡Uh! y en los Alpes Suizos, con lo cual muy muy muy muy técnica y con Evita que bajando va como una flecha, así que vamos a probar cómo se da la cosa justo aquí delante tenemos, espera, a ver si puedo girar la cámara, a Adri Zabaleta ¡Vamos para allá, Adri! ¡Epa, epa, epa, epa, epa, epa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! vamos! La idea es eso, ¿eh? básicamente probar a ver si va a ser posible y no nos vamos a matar de ir con la rígida con la rígida en terreno realmente ¡Uh! con bajadas Super crazy. Oh, ¡Epa, epa! Que te vas para abajo loco y con la doble. Madre mía! Pues nada, locos, aquí viene, yo creo que el test definitivo. Una de las trialeras que para mí, en su día hicimos un vídeo aquí de la, bajando la trialera de la muerte. Una de las trialeras que para mí eh, son más largas, técnicas, duras y peligrosas que tengo por aquí cerca y que normalmente con la doble bajo bien, vamos a intentar bajarla con la rígida. Y esto nos va a servir más o menos para ver si vamos a ser capaces o no de ir a la Swiss Epic con la rígida. Venga, giramos a Adri. Y vamos para allá. Opa, epa, epa, epa. Epa, epa. Opa. Oh, vamos, vamos, vamos. La idea va a ser intentar ah, llegar abajo sin pie al suelo, si se puede. Y sobre todo, sin cuerpo al suelo. Aquí ya se complica la cosa. Vale, vale, vale, vale, vale. Venga, más complicadita aún. Vale, vale, un poco más cerca, Adri. Ah, vale, opa, epa, epa, epa, epa. Ah, aquí, opa sí que ya nos dieron culpa. Ah, ah. Vale. venga. Vale. Venga, venga, venga. venga. Vale, ¡epa! ¡epa! epa, epa. Ua, ua, ua, ua. Vale, vale, vale, vale. Uh. aquí ah. vale. sí Vale. Nos tienen culpa venga vale venga venga vale, va, va, va, va, va. venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga Oh, que macho, Te voy a bajar como un loco, tío. ¿Qué? ¿De dónde vas, Don Giler? Recminar. Espérate. Espérate. Suerte que el casco es duro porque mira, chaval. ¿Qué te parece? No un tronco, no. Espérate, Oh, parece que. Clavículas bien. Digo yo Codos bien Y la taleguilla, sí o sea, pues, pues, pues las pruebas hay que hacerlo Sí, sí, sobre pero el terreno pero, ¿la, la farola está aguantada o no? Es que a mí me parece que está un poco torcida Puede ser que es que. tío, es que... Está más torcida que la torre de Pisa A ver, claro, aquí ¿Por pues dónde venimos? De locos, tío, uh. es que Rock Garden, o sea Esto es World Cup eh... sí. Pero, pero piedras. Ahora tenemos una, una equipación. Esta es nueva equipa... Esta es camuflaje, ¿no? Es la marrón. Este, es camuflaje, oh. esta equipación. Es buena, tío. Oh. Buah, ah. Está rota. de algún sitio? ¿El, qué, ¿La equipación? Sí. No, tío. Esto es resistente. Pues mira, señores de móvil Ha <ríe> aguantado un aterrizaje forzoso. Claro, tú con la doble has pasado muy bien. Y has hecho así. Clac, clac. Y por aquí. Yo, al llegar aquí... He dicho, ¿qué hago? Recto, por aquí, yo creo... Bueno, luego lo ve... <risa> ¡El bar! Que entre el bar, que entre el bar. Yo creo que he pasado por aquí. Y al pasar por aquí, no sé qué coño... Me imagino que miedo, ¿eh? ¿Sabes el típico miedo bueno, que, que, que te paraliza? No. Bueno. Oh, walla chaval. Ahora a cruzar los dedos de que estuviera grabando, ¿sabes? A ver, a ver, a ver. Las caídas hay que amortizarlas. Bueno, ah. familia, liken al videaken si creéis que quizá habría que empezar a pensar en ir con la Dole. Porque, a ver, en la Suisse muchas cosas tipo así me voy a encontrar totalmente, estoy de acuerdo bueno tío, ya vamos vamos a aprender de, de los a errores ver, la es, una, que la técnica que hay es la que hay dos, que aún hay miedos tres, que al no haber tija telescópica te da más miedo porque cuando vas con el sillín aquí dices, a ver si sí, y tal y yo creo que ahí he pecado de listo eh... y... oh, pues ahora sí que me empieza el de... hombro bueno, Bach, tú, corta que. Venga, seguir sí, tú, tú. Vamos, hay que seguir el entrenamiento. ¿eh? venga. Vamos, vamos, vamos. Venga, aquí, pillando confianza. De nuevo. Uy, chaval, después de una hostia así es difícil volver a pillarle confianza, ¿eh? Venga, venga, venga, va, va. Venga, San Juan, no ha pasado nada. Todo está en la mente. All is in your mind. Venga, va. No hay dolor, no hay dolor. No hay piedras. Bueno, sí, piedras sí que hay. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, chacho. Vamos, vamos, vamos, vamos. Bueno, a ver, hay que decir que... Epa, epa, epa, epa, epa. ¿Izquierda? Sí. Opa, epa, epa, Bueno, hay que decir que aquí... Sí. Cinco minutos de trialera de la muerte solo es eh, muerte 1 San Juan 0. Pues, uh, uh. Vale, vale, vale. Uy, ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! Pues con una y con los dientes enteros. Digamos que... Va, que sigue por aquí. Porque yo creo que más o menos salvao. Este jabal me va a matar. Tú yo que pensaba que hoy serían todos bajaditas tranquilas y me lleva para arriba. Tú, claro, también es verdad que como hemos bajado tanto, en algún momento u otro había que subir, así que. no, uh, ¡Ah! me... ¿cómo que va? ¡Hala la cámara, hombre! ¡Hala los pedales! Sí, ya, pero si no hay vídeo, ¿luego qué? Uh, Tiene que haber pedal y un poco de vídeo, que si no vamos jodidos. Sí. Yo, mira, tengo una técnica que es: cuando voy reventado, saco la cámara y así hago ver que voy lento porque estoy grabando. Pero en realidad, en realidad voy grabando porque, mira, como dice el mayote aquí detrás, gas y pedal, hasta el final, que por cierto, nos quedan las últimas 15 o 16 unidades, link, aquí abajo, vamos para allá. Tú, Adri, a ver, esto no lo hemos contado nunca Porque nunca nos hemos pegado una estoñada Tan grande Mira, mira, sigo barnizado, ¿eh? Nunca nos hemos pegado una estoñada Tan grande Mientras entrenábamos Pero vamos a tratar de explicar que hay... Mira, escucha el ruido de la bici okay. Esto es de la estoñada Pues, ¿qué hay que hacer cuando te pegas una hostia así de grande Ya sea en carrera Pero sobre todo entrenando vale. Lo primero, lo primero que tenemos que hacer es ver si estamos bien. ¿Cuáles son las partes vitales? Cabeza. Evidentemente. Tenemos que ver si hemos pegado con la cabeza, si no. Si el casco se ha movido, si no. Si se, se ha roto. Evidentemente. Vale. Si ha pasado algo de esto, si hay algún traumatismo en la cabeza, al hospital. O sea... Directo, ¿eh? Ni directo. hacerse el valiente ni nada. No, no, no. Qué valiente. Si te duele la cabeza, te has dado un latigazo cervical o te encuentras mareado, incluso te iría. Llamas a servicios de emergencia y te vienen a buscar y tú no te mueves, pero... Ah, no, o sea, el este cementerio está lleno de es valiente. O sea, vale, mira. punto mira. uno, la cabeza. Punto dos. Punto dos, articulaciones, hombros, clavículas. ¿Cuál es la manera de saber? Codos, muñecas, lo que sea. Claro, ¿cuál es la manera de saber si estamos bien moviéndolo? Si movemos, tenemos un poquito de dolor de la rascada. Bueno, si tenemos mucho dolor evidentemente si sí hay algo de sangre o si, sí, al hospital directo sobre todo ahora, en nuestro caso, ¿qué es lo que ha pasado? bueno, ha habido un revolcón sobre todo nos estamos enfrentando a una situación que puede ser un lance de carrera y lo que tenemos que hacer es adaptarnos cuando estamos seguros, seguros de que estamos bien, ¿qué vamos a hacer? vamos a bajar el ritmo Vamos a empezar poco a poco, como el jugador de fútbol que falla un penalti, ostras, y que después va a recuperar confianza, pases cortos, al pie, nada de regates, hey, nada nada, nada de volver a hacer, ni a hacer un palenca, ni nada de esto, no forzar la situación. Nosotros hemos vuelto a rodar en llano, hemos pillado unos, unas trialeras de un nivel un poquito menor, y para adelante, porque cierto es, en carrera puede pasar esto, nos podemos caer, y mientras safety first, first, mientras estemos seguros, eh, habrá que seguir. ¿Y ya Así que ya lo sabéis, lo primero, safety first, primero seguridad, primero salud. Y cuando estemos seguros de que todo está bien, despacito y a recuperar confianza. Vamos para allá, Hostia, voy acojonado y loco.